Soy entrenador personal y fabricante de implementos deportivos como estos. Me encargo de diseñar, de estructurar y dejar ergonómicamente lo más seguro posible. En este curso, por más de 4 horas de video, encontrarás todo el material para fabricar uno de los elementos más usados en gimnasios y entrenamientos funcionales. Anímate y comercializa tus propios implementos.